Bueno, bienvenidos todos a este evento de presentación del violentómetro digital, que es parte de una serie de cuatro eventos en los cuales vamos a presentar cuatro guías de seguridad digital. La semana pasada presentamos la guía para activistas que difunden información eh, para personas que quieren interrumpir un embarazo. Esta semana tenemos el violentómetro, la próxima semana tenemos la guía para protección en, en protestas y por último una guía para eh, de seguridad digital durante este contexto de emergencia sanitaria. Eh, ahorita me encuentro con Adriana Rutria de Plataforma Comadres eh, y vamos a conversar sobre violencia de género en línea y cómo enfrentarla. Bueno, comenzamos un poco con el contexto. Eh, durante este, eh, sobre todo durante este contexto de distanciamiento social, creo que la mayoría de parejas ha optado por usar la tecnología para estar más cerca, pero este, lamentablemente hay peligros en, en, durante estas situaciones, ¿no? Y... Estoy nerviosa... Eh, bueno, eh, cuando hemos armado esta guía, nos hemos basado mucho en las experiencias que hemos tenido, experiencias tóxicas y experiencias eh, de amigas también que nos, han, que nos han contado o amigas a las cuales hemos este, acompañado durante estos procesos de sanación y de autocuidado. Eh, gracias, eh, Lore. Eh conversamos eh, así, tú nos, me dices, cómo. Sí, conversamos así. Perfecto, ya. Como la dinámica sí. de la vez pasada del retorno del ex. Perfecto. Eh, bueno, buenas tardes a, a todas, a todos, todes. Eh, muchísimas gracias de Hiperderecho por la invitación a nuestra plataforma Comadres. Hoy día... Eh, yo represento a Plataforma Comadres, que para los que no nos conocen nos pueden seguir en Instagram, en, en Twitter como Comadre Chismea y en eh, Facebook también. Eh, somos un, un, sí, un, un espacio eh, donde convergen mujeres jóvenes de las ciencias sociales, esperando pues, ganar espacio en, eh, digamos, el, el debate, ¿no? El, el debate de, de múltiples formas y, y nuestro aporte principal es semanalmente publicamos una columna donde eh, se plasman ideas e investigaciones de, de mujeres jóvenes, ¿no? Y entonces venimos trabajando con Hiperderecho en el marco de uno de nuestros ejes de trabajo que es eh, la formación de, eh, sí, de, de, sobre todo, mujeres eh, que, que digamos quieren eh, estar eh, presentes en el debate de una manera distinta, ¿no? Y entonces este año colaboramos junto con con IPER en un taller para plan internacional de jóvenes y desde entonces venimos eh, colaborando de la mano. Entonces agradecemos este espacio nuevamente la posibilidad de estar eh, juntas eh, y en especial yo a título personal agradezco a Lore por por convocarme, ¿no? Eh, entonces, sí, efectivamente creo que, que la virtualización, eh, siempre que nos habíamos imaginado cómo sería esta virtualización masiva, eh, sabíamos que iban a haber ya desde el inicio ciertas desigualdades por los problemas de conectividad que hay en, en el Perú, entonces que no todos íbamos a tener la misma manera de ejercer nuestros derechos digitales porque no todos tenemos el mismo acceso, ¿no? pero creo que no habíamos reflexionado eh, tanto sobre um, los nuevos peligros, ¿no? Y, y las, las nuevas formas que íbamos a tener de, de estar presentes, ¿no? Porque eh, yo soy profesora y recuerdo que cuando empezó el semestre anterior, de manera virtual, eh, iba, pensé que iba a ser como un traslado del aula a la virtualidad, ¿no? Pero en realidad lo, lo que estoy pasando y... Y bueno, creo que, que estamos en confianza y que creo que es un espacio importante hablar de las experiencias personales. Lo que pasa es que en realidad hay dinámicas que no estaban contempladas. ¿no? Entonces, como decía Lore, eh, ahí, digamos la, la violencia se ha, se ha elevado de manera exponencial, porque además en, en este contexto de pandemia, digamos, hay ciertos rasgos y nuestra salud mental, que, que digamos, no, no estamos siempre del todo bien estar encerrados, no, no hemos nacido pero estar encerrados, ¿no? Entonces creo que, que ahí hay, hay nuevas manifestaciones de, de la violencia porque como decía una colega en un taller, justo estaba antes en otro taller, que la violencia eh, es, un conjunto, es la manifestación de un conjunto de necesidades no satisfechas, ¿no? Y entonces en, en una relación de, de pareja, la, la violencia es un conjunto de necesidades no satisfechas, principalmente vinculadas al afecto, a la seguridad, a la confianza. ¿no? Entonces creo que, que el violentómetro es, es una herramienta súper útil eh, para, para darnos, como decía Lore, este contexto, pero también ponernos en alerta que, que la tecnología es el instrumento y, y es una plataforma, y tenemos que saber estar de una manera en que nos sintamos seguros, porque como decía, el, los problemas de salud mental vinculados además a los problemas de la pandemia, más eh, este crecimiento exponencial de las relaciones tóxicas precisamente como consecuencia, hacen que estemos mucho más expuestos, expuestas, expuestas eh, ahora, ¿no? Entonces por eso creo que, que ya acá, acabo con el contexto mega grande, este, es bien importante eh, que podamos saber cómo usar la, la herramienta. ¿no? Entonces, creo, Lore, que, que sería chévere poder ir conversando sobre cómo esto es una herramienta para utilización a nivel personal y para proteger o aprender, digamos, a, a estar, a saber estar de una manera en las redes que no nos ponga en peligro, no nos vuelva más vulnerables. Uh -huh. o sea, de por sí, en Hiperderecho, desde que comenzó este, la situación de emergencia y el distanciamiento y la cuarentena. Hemos comenzado a recibir más denuncias y pedidos de ayuda en cuanto a este tipo de problemas o incluso consultas de cómo identificar hasta qué punto es acoso, desde qué punto es acoso y cómo se manifiesta en sí. Eh, ¿Tú crees que eh, las relaciones de pareja hayan cambiado tan, tanto su dinámica durante, o sea, obviamente han cambiado un montón? Eh, la dinámica durante este contexto y que eso podría ser como que un disparador de un, de un gran índice de, de violencia de este tipo Sí, de todas maneras, no yo creo que, que las relaciones de pareja han cambiado eh, empiezo por, por el, a título personal, no eh, han cambiado porque pueden haber implicado estar como permanentemente con, con la pareja conviviendo como muy lado a lado y entonces ese es un una situación a la que nadie está acostumbrado, además la pareja se vuelve, en el caso de que uno sea conviviente, como casi que toda la, la, la relación directa, ¿no? Entonces ahí hay como que saber también medirse, pero para las parejas que no conviven, eh, digamos, vincularse y se vuelve también exponerse al riesgo, ¿no? Porque eh, implica como tomar un taxi o ir en bicicleta o caminar es decir eh, salir en un contexto de cuarentena para ir a ver a tu pareja te expone eh, la pareja también quizás se expone entonces hay es como esa sensación de, de peligro y vulnerabilidad eh, y de ansiedad también asociada eh, pero también hay parejas que por ejemplo han optado no, no por no verse ¿no? entonces el digamos el la, la tecnología se vuelve la principal manera o demostración de afecto, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces la tecnología, llegado a cierto punto, tiene tendencia a como homogenizar to todas las emociones, ¿no? Entonces uno está a veces cansado, está triste, a la vez se emociona, pero también siente que ya no puedes como brindar afecto, o sea, la las manifestaciones del amor son distintas, entonces ahí también quizás hay, hay parejas que han optado por distanciarse, ¿no? Eh, entonces, solo con esto decir que evidentemente se ha, se ha complejizado, ¿no? Y que, pues, pues hay parejas en donde también eh, han entrado manifestaciones de índole violenta, ¿no? Eh, y, y también manifestaciones, por ejemplo, eh, nosotros en un taller previo hablábamos de los celos, ¿no? Eh, hablábamos de los celos o también hablábamos de, de cómo... Eh, había el, el retorno de, de ciertos personajes eh, tóxicos del pasado ¿no? que, que volvían porque necesitábamos ese afecto, porque estábamos desprovidos de, de todas nuestras relaciones sociales. O sea, no, no podemos ver a nuestras amigas, no, no podemos ver a nuestras primas, no podemos ver eh, a los vecinos. ¿no? O sea, ya, ya no hay como ese vínculo social que es inherente al ser humano. Eh, y entonces ahí está la pareja que, que tampoco tiene esos vínculos, pero entonces uno decide como mantener a flote esto. Entonces, evidentemente, todas las angustias, todas las incertidumbres, como que quizás se canalicen ahí y, y, y ahí pues hay una mutación, ¿no? Entonces, en relaciones quizás no, no tan consolidadas, eh, relaciones quizás que tenían ahí algunos temas, esto se. Sí, se vuelve más heavy ¿no? Y, y hay que cuidarlo, ¿no? Claro. Bueno, por eso mismo esta guía tiene una serie de, de ejemplos de cómo eh, lidiar con estas situaciones y cómo identificarlas. O sea, cómo podríamos identificar especialmente a, aquellas manifestaciones que podrían ser violencia disfrazadas de cuidado. Cuando no, nos dice, este, envíame tu ubicación porque quiero saber por dónde estás o envíame una foto para saber con quién estás. O simplemente dame tu contraseña para, no sé, este, porque estamos en confianza. Dame tu contraseña porque estamos en confianza. Eso durante la relación. Y esos son algunos ejemplos. Y En, la, en la, el violentómetro van a encontrar una serie de muchos más ejemplos de cómo va escalando, de cómo esto empe puede empezar con algo pequeño y luego convertirse en algo mucho peor que ya llega al punto de, por ejemplo, te obliga a tomarte fotos eh, íntimas o, te, él mismo te to o ella misma te toma las fotos y, este, sin tu consentimiento. Entonces, este, ¿cómo podríamos identificar o cómo podríamos dejar de normalizar tal vez estas manifestaciones eh, y estar alertas? O sea, escucharnos a nosotras mismas cuando no nos sentimos cómodas. Yo creo ahí, Lore, que no sé a ver si, si a ti te, te pasa lo mismo también, ¿no? Pero, pero creo que hay que saber cómo identificar las emociones por las que una, eh, voy a hablar como desde el una, porque es como mi identidad, pero eh, yeah. una siente, ¿no? Entonces creo que hay que, es, es bien complejo, de hecho, eh, a título personal creo también que a, a mí, por ejemplo, me, me ha costado mucho decir, esta es la emoción que siento, ¿no? O sea, ahora que, que veo, por ejemplo, eh, relaciones o, o formas que tenía de vincularme eh, a los 15, a los 18, incluso eh, al o sea, principio de los 20, eran, eran bien tóxicas, ¿no? O sea, y a veces re, re, reviso como conversaciones de, de, del chat de Google, que en esa época usaba un montón, y era, yo me, me exponía un montón, ¿no? Y... y, y a, jugaba como ese rol un poco de, de, de víctima, de como, hola, hoy no me siento bien, que igual yo no me sentía cómoda, ¿no? Entonces uno puede no sentirse cómodo, pero también necesita hablar de esas emociones, ¿no? Entonces creo que ahí lo, lo que hice eh, al final es, es bien importante, porque hay que generar un círculo de confianza de, de personas que uno conoce en la vida real, ¿no? Porque en esa época que, que empezó, por ejemplo, el chat, eh, que uno podía chatear de cosas como muy íntimas con gente que ni conocía, ni le había visto la cara, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que cuidar bastante como las identidades con las que uno comparte, eh, tiene que ser personas con las que uno ya tiene cierta confianza, sabe, de, del otro, eh, pero sobre todo porque lo que nos interesa es garantizar como cierta seguridad de las emociones, ¿no? Entonces, si uno no se siente cómodo, si uno... Eh, siente que algo no es correcto, creo que ahí a partir de ese momento hay que pararlo, ¿no? Y claro. creo que a partir de ese momento eh, uno, uno va a garantizar como, o una va a garantizar mayor seguridad, ¿no? Eh, y, y saber también que, que la identidad virtual, y creo que ahí es bien importante, es, es una manifestación, no es nuestra identidad real, ¿no? O sea, nuestra identidad real, como es la que estamos aquí, y entonces hay que tratar también de volver a conectar con, con esos elementos de la identidad real para saber si la persona con la que me estoy conectando virtualmente conecta con ese yo real ¿no? Uh -huh. para, para simplificar un poco las cosas ¿no? y entonces por ejemplo emociones como el miedo, el enojo, la cólera eh, son emociones que, que no nos aportan y, y si hay digamos comportamientos o demandas de, de, de la otra persona eh, creo que hay que Identificar cuán, cuál es el espectro de emociones que se maneja para uno decir, oye, hasta aquí hasta aquí llegué, ¿no? Y, y también decir, no pasa nada si, si uno abandona, ¿no? O sea, decir como, seré otra persona distinta que, que parte de esa certeza que yo no quiero volver a ese lugar donde lo tóxico me está llevando, ¿no? Entonces creo que eso, eso es fundamental, ¿no? Ahora que tú te este, has mencionado que has estado viendo chats, eso también es lo que yo hice una época, yo tuve una relación súper larga, en la cual este, cuando terminó eh, él veía las historias de mis amigas y mis, y mis amigas de confianza, con las que él sabía que yo paraba. Y mis amigas este, sabían que yo había terminado y había tratado de que todo quede bien, pero igual él parece que no había entendido del todo esto. Entonces mm -hmm. me alertaban. Me alertaban de, oye, está viendo mis historias, las ve primero, y y era como que una suerte de, de acecho. Entonces yo trataba de, de preguntarme luego ya si yo en, en algún momento había normalizado durante la relación que él haga ese tipo de cosas. Entonces este, fue bastante, un poco duro darse cuenta que aún así siendo grandes y, y feministas y, y todo eso cuando nos pasa incluso no, no nos estamos dando cuenta o incluso nos da la, caemos en que nos manipulen con la culpa. Sí, además, no, no sé si te ha pasado, pero es, es tan básico como... Porque cuando uno conversa en la virtualidad, uno decide un poquito más que cuando está en la relación espontánea, ¿no? O sea, decía más sobre palabras y como las actitudes. Y no sé si, si te ha pasado a ti, pero a la pregunta qué tal, como yo vuelvo a, a esa mi manera de vincularme antes, y siempre era como hiper expuesto, ¿no? O sea como, no, hoy día no estoy bien, y, y contaba mi día, ¿no? Entonces, también creo que, que, que sí, que si uno, por ejemplo, necesita afecto, o sabe, afecto, busque como gente que sabe que, que, que lo va a, a contener, ¿no? ¿no? No busque como al primer amigo o al, al primer como como gileo, eh, no sé si ahora se dice gileo, pero digamos como, no, no sea, super y... es gileo? Pero bueno, entendieron el concepto. Eh, no les cuente, pues, que, que, ¿no? O sea, que uno siente angustia, que uno siente no sé qué, porque, porque esa persona del otro lado no, no sabes bien cómo, qué, qué va a usar, o sea, en qué va a transformar esa confianza que uno deposita. ¿no? Claro, sí. Uh -huh. Por eso eh, también es importante que nos apoyemos en nuestra red de amigas más cercanas, cuando pasa algo así, oye, me está pasando tal cosa, tú crees que sea normal, y, o a ti también te ha pasado, así apoyarnos un poco para no, llevar a, no, no quedarnos solo con la idea de que solo es una sospecha y de repente estoy exagerando. entonces Sí, sí. claro. Y además, ahí, este, o sea, también decirlo, Lore, que si alguien siente que, que la red de amigas más cercana, o sea, no es suficiente, o que si la familia no es suficiente, también buscar apoyo profesional. ¿no? Claro, y, sí. uh -huh. y hay apoyo profesional en distintos espacios, o sea, hay, hay profesionales que uno puede contactar directamente, pero a veces eso eh, escapa de nuestros presupuestos, entonces también hay centros municipales eh, de, de salud mental. ¿no? Entonces ahí también hay apoyos o incluso en las propias universidades hay servicios universitarios de apoyo eh, y ahora durante la pandemia también hay redes de, de profesionales que, que están brindando asistencia gratuita. ¿no? Entonces también decir, oye, salud mental es parte de, de, de la salud ¿no? y entonces uno va y va como cuando va pues, a, al doctor porque le ven la muela ¿no? o, o, o se ha roto un brazo, es simplemente... También hay que, hay que gestionar eso, ¿no? Entonces hay que gestionar sufrimiento claro. es mental y creo que es el primer paso para, para estar bien con uno, ¿no? Bueno, en la guía, eh, como ya he, he mencionado antes, tenemos una lista para más o menos medir, este, de acuerdo a las manifestaciones, cuál podría ser peligrosa. Eh, ¿Tú crees que realmente podríamos medir eh, la violencia? decir, como la violencia A es mucho más peligrosa que la violencia B, Sí, yo creo que toda violencia es violencia, ¿no? Eh, y toda violencia vulnera a la persona que es víctima eh, y toda persona, y además limita las oportunidades de desarrollo de esa persona que está recibiendo violencia, ¿no? O sea, y, claro. y de desarrollo y de, y de bienestar y por ende condiciona el futuro, ¿no? Entonces, creo que, que si bien, eh, digamos, hay una propuesta de medir partir del principio que toda violencia es perjudicial para quien es víctima. ¿no? Ahora, también creo que eh, medir la violencia permite además eh, que distingamos qué es violencia. ¿no? O sea, yo creo que el, el violentómetro no es solo una herramienta de medición, sino también una herramienta de caracterización, de conceptualización de qué es violencia. ¿no? Ahora, una cosa que está pasando y quizás es como del otro lado, eh, que estamos eh, entendiendo por acoso un conjunto de cosas que eh, no son acoso per se, ¿no? Son, son eso, quizás interacciones violentas, quizás son, son interacciones, eh, que, pero que duran, digamos, 10 segundos, ¿no? Entonces, ahí creo que, que, o sea, estoy diciendo varias cosas, pero lo primero, eh, y, y creo que ahí Per Derecho viene trabajando esto durante mucho tiempo, pero es lo, lo primero es eh, cuidar su identidad digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una cosa que yo he visto es que antes sentíamos el Instagram como un espacio seguro, ¿no? Y el Instagram ha dejado de ser el espacio seguro que era quizás hace dos, tres años, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, evaluar, tener un Finsta quizás para conversar con la gente más cercana, ¿no? Eh, y luego... Eh, tener ahí también, eh, o sea, cerrar los, los, o sea, el, los perfiles, ¿no? Yo, yo recomiendo siempre tener el máximo de cerrado eh, y si es un negocio eh, no vincularlo a la cuenta personal, ¿no? Entonces creo que ahí hay que garantizar como una identidad digital segura eh, porque ahí también la gente recibe un montón de, de violencia, que, eh, que es, es una violencia bien específica, ¿no? Porque es, es asociada como a ese momento y tal, ¿no? No es, no es en el marco de una relación, ¿no? Eh, y creo que el, el violentómetro eh, va también asociado a, a esa violencia eh, de las herramientas, o sea, decir, ah, si yo estoy en este espacio, quizás este espacio es violento, pero también a la violencia de, de las relaciones, ¿no? Y entonces ahí creo que, que sí, medir es importante porque haces uno... También vienen de entornos bien violentos y entonces han normalizado eso y decir como, oye, pero quizás esto, esto está mal, ¿no? O sea, también, y ahí hay un ejercicio bien complejo de, de autocrítica, de autorreflexión, eh, para entender, ¿no? Eh, de nuevo, es, esas emociones por las que estamos viviendo y, y poner límites eh, a todo aquello que, que no nos permita desarrollarnos como, como seres humanos, ¿no? Ahora que lo has mencionado, ¿qué, ¿qué es un finsta Creo que es como cuando tú tienes una cuenta separada que es privada, creo, ¿no? Sí, sí ahí ya no me sentí tan vieja, ahí he recuperado juventud. Este, <risa> es, es la manera que, que se dice eso, como la doble cuenta que es privada. Entonces la, la usa, por ejemplo, eh, chicos que, que, o gente, vamos a decir así, usuarios, que eh, tienen, por ejemplo, la cuenta hasta que llega su papá o su mamá a la cuenta y entonces se crean el otro perfil donde sí son como más libres. Claro. Eh, desarrollan todo otro tipo de, de comunicación. ¿no? entonces Creo que, que, por ejemplo, esas alternativas de, de manejar dos perfiles son una buena solución eh, si, por ejemplo, alguien no sé, escribe o, o es artista, está más en la, la creación o quiere compartir como simplemente cosas, este, lo pone como bien público, ¿no? Entonces ahí como el, la discusión es sobre, sobre esas notas públicas y luego si quiere compartir cosas más emocionales, más sentimentales, pues tiene el, el backup de otro perfil cuidado y protegido y donde la identidad digital es, es tal cual o, o corresponde a la, a la identidad real, ¿no? Mm, claro, sí. Sí, sí he visto un montón de, de gente que tiene un perfil público para exponer su trabajo, a veces. Este, yo soy fotógrafa, por ejemplo, mi, mi perfil público, bueno, es mi único perfil, este, es casi un portafolio. Y así he visto uh -huh. bastante gente. Bueno, eh, pasamos a la parte un poco complicada. ¿Qué, qué hacer cuando de repente, eh, lamentablemente, nos... Nos pasa y alguien difunde nuestras imágenes íntimas sin nuestro consentimiento o nos empieza, como, en la, como menciona en la lista, nos empieza de repente a chantajear con difundirlas si no hacemos determinada cosa, tipo volver con esta persona o tener relaciones con esta persona. Entonces, este, ¿cómo podemos actuar ante esta situación? Bueno, yo, yo creo ahí que eh, es bien importante lo que dices, eh, y creo que, que Hiperderecho eh, tiene, digamos, eh, trabajado eso eh, en diferentes herramientas, ¿no? Quizás después yo te, te devuelva la, la pregunta para explicar cómo los procedimientos y los protocolos, pero creo que eh, denunciar es una posibilidad. ¿No? O sea, yo digo es una posibilidad porque la denuncia implica eh, a veces mucha gestión emocional. No, claro. eh, no es fácil denunciar eh, y, y a veces, eh, digamos, ha estado la historia ahí mucho tiempo eh, o quizás es muy reciente. ¿no? Entonces siempre hay ahí una gestión emocional que uno tiene que, que evaluar, también medir en qué medida eh, se siente como con la capacidad suficiente de enfrentar esa gestión emocional. ¿no? Uh -huh. Pero una cosa que, que sí digo y, y que creo que es bien importante es contemplar o, o saber que la denuncia lo que va a permitir es establecer una investigación y poder determinar responsabilidades y sanciones. ¿no? Entonces, si una persona no denuncia digamos, se, eh, se crea una situación donde en realidad nunca se habló del hecho, nunca se investigó el hecho y nunca se sancionó el hecho. Y lo que yo he visto es que personas que han sido víctimas, eh, porque en, en la universidad eh, nosotros vemos también varios casos de, de denuncias, es que... Por lo general, la mayoría de veces las víctimas sí necesitan hablarlo, ¿no? Mm. Eh, claro, como un proceso de sanación, como el inicio de un proceso de sanación incluso. También. Exacto, ¿no? Como el inicio de un proceso de sanación. Pero que también hay, digamos, protocolos y mecanismos de denunciar, ¿no? Entonces se está poniendo, creo que, que eh, como se está haciendo más común, una cosa que, que se llama el el shaming, ¿no? pues retomando la, la palabra en, en inglés, eh, que es como decir que alguien eh, ha, ha sido eh, violento o alguien ha acosado o alguien ha abusado de la situación de poder en la que está. Porque partamos creo que eh, de eso, ¿no? que, que también toda relación implica una relación de poder ¿no? y que por lo general, las relaciones sanas son relaciones donde, digamos, las dos personas tienen el, un poder igual y, por ende, esa igualdad de poder les da libertad, ¿no? En cambio, cuando hay una situación de dominación o de subordinación, hay una pugna por el poder que se manifiesta a través de, de herramientas de ejercicio de este poder, y la violencia es una de estas herramientas del ejercicio de este poder. Entonces hay que partir de, de la sensación o de la situación que uno está subordinado y que por ende es más vulnerable por esta situación de subordinación en la que se encuentra. ¿no? Eh, y entonces creo ahí que, que lo que está pasando es que eh, en estas situaciones donde eh, una persona ha ejercido eh, violencia contra otra, y, y que no, como tú dices, y creo que es bien pertinente ese, ese concepto del proceso de sanación, eh, no se ha sanado, entonces la, la manera o la forma de, de resolverlo no es una forma que va a orientar a la sanación, ¿no? y entonces denunciar así en, en Facebook y decir, eh, fulano o sutano eh, es un acosador, punto, es, es digamos un escrutinio público, que no lleva a la justicia porque no lleva a la investigación y por ende no lleva a la sanción más que al escrache, ¿no? Entonces, eh, el, el escrache que es una herramienta recurrente debería ser eh, utilizada, digamos, como paso inicial para luego proceder a la, a la denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el escrache, el escrache per se, como se ha evidenciado, eh, no lleva necesariamente a la justicia no rezarse a la víctima en su proceso de sanación, genera así un círculo de apoyo virtual que, que también hay que saber manejar pero la vuelve más vulnerable porque expone su caso ¿no? y eh, no, no eh, desencadena los, los mecanismos de búsqueda de justicia ¿no? entonces el, el escrache es una opción eh, pero también hay que saber que lo que importa en estos casos es buscar eh, eh, reparación y buscar, eh, y esa reparación viene con justicia, ¿no? Claro. Eh, y entonces la, la justicia se hace denunciando de manera oportuna, de manera pertinente, eh, y quizás tú, tú desde Hiperderecho nos, nos puedes comentar un poquito más cuáles son esos pasos, ¿no? eh, los que existen ahora porque... Eh, en el Perú ya, ya está normado ¿no? alguna de estas cosas. Entonces, Lore, te dejo a ti contar un poquito más esto. Bueno, eh, de acuerdo al decreto legislativo 1410, eh, efectivamente, como tú mencionas, sí está este, normado este tipo de situaciones. Eh, para comenzar... Eh, la persona en la cual quiere, quiere estar, eh, comenzar un proceso de denuncia o se encuentra en este tipo de situaciones se debe acercar a una comisaría o al Ministerio Público, pero antes también este, recibir asesoría legal sobre cómo es este proceso y si es posible eh, asesoría también psicológica porque puede ser un proceso desgastante o puede ser un proceso incluso un poco violento porque vas a tener que repetir um, muchas veces tal vez lo que te ha pasado. Entonces, este, por ejemplo, si difundieron este, imágenes íntimas sin consentimiento de una persona, se busca asesoría legal y, se, y, se, y comienza el proceso de iniciar una querella en el Poder Judicial. Entonces, este, las personas que han pasado, atravesado por esto tienen que guardar las pruebas de, de esta situación o este, apoyarse en alguien que la acompaña a guardar estas pruebas porque no debe ser, de repente, no debe ser fácil para esta persona estar viendo ese tipo de, de situación en una captura, o estar viendo el tipo de situación en un video. Entonces, este, ver la mejor manera, eh, la manera que afecte menos, tal vez, si, porque igual siento que va a afectar hasta cierto punto a esta persona, eh, de guardar las pruebas y poder comenzar el, el proceso. Y, este, y asesorarse to, legalmente todo lo posible, porque muchas veces eh, una vez acompañé a una amiga a, a la fiscalía, ya había, ella ya había denunciado y este, lamentablemente le hicieron una cita para que ella vaya a declarar sobre lo que había pasado y la citaron el mismo día y a la misma hora que la persona que la había agredido. Y la persona que la atendió en la fiscalía fue como que le dijo, pero si te ha pasado en internet, ¿por qué te afecta tanto? Y era como que, ¿qué? O sea, qué diferencia hay de que pase en internet, qué diferencia hay en que pase en el espacio físico. Y era como que la chica estaba temblando y yo le dije, ¿cómo puede decir eso si no está viendo cómo, es, cómo está teniendo ella esta reacción física delante de usted por estar cerca de, de esta persona que lo ha agredido? O sea, ¿qué garantiza que el hecho de que lo diga en internet no, no, no, va a ser, no va a pasar al plano físico? Entonces, este, lamentablemente, nuestra operadores de justicia no están todavía del todo sensibilizados en las situaciones sea, así, se está comenzando a sensibilizar pero falta, falta mucha más sensibilización al punto de darse cuenta de que este tipo de cosas no, no simplemente quedan como que, pucha, si te ha pasado en internet no importa porque es violencia así es violencia real, o sea, si pasa en internet es violencia real, igual porque te, le afecta a la persona y como tú decías hace un rato este, afecta mucho su desarrollo en el día a día o sea, es esta amiga que le que, que he contado no, no pudo ir a sus clases toda esa semana, todos esos días, porque estaba con la ansiedad y la depresión, o sea, de una manera terrible. Entonces, este, así hay un montón de casos y, y no, no se está tomando en cuenta con la, con la gravedad del caso, o sea, la gravedad este, tal cual de, de, de la situación. O sea, consideran que como no... No, no ha habido una, fe, una, una consecuencia física o algo como un golpe, o algo así. Igual cuando un golpe, ¿no? ellos también este, proceden de una forma bien vergonzosa. Entonces, este, falta ahí bastante sensibilización, falta bastante pertinencia, o sea, súper impertinente que te citen el mismo día que tu agresora, a la misma hora, que lo tengas ahí en la cola a dos, tres personas de ti. Entonces, este... Es bastante reflexionar también sobre eso y, y asesorarse bastante, porque lamentablemente van a pasar ese tipo de situaciones. En un futuro ideal sería genial que, que dejen de pasar, y por, por eso mismo es que venimos trabajando todo esta, este tipo de problemáticas. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Sí, yo creo, perdón, que, que ahí es, es bien importante, solo para, para digamos eh, complementar, sobre lo que tú decías, es bien importante que tengamos claro que, que nuestra generación eh, es una generación, o es de las primeras generaciones, que es nativa digital, ¿no? Claro. Entendiendo, o sea, nativa digital con el internet, me refiero, ¿no? Y entonces, esa, eh, esa nueva manera de vincularse con la tecnología eh, genera un cambio de, de paradigma en la forma como, primero, vivimos pero también un cambio de paradigma en la forma, de o mejor dicho, eh, en la actuación de las instituciones que regulan nuestra vida. ¿no? Y entonces creo que ahí, como, como primera generación, tenemos eh, la responsabilidad también de eh, hacer entender que se trata de un hecho social, en, en el sentido científico del término, ¿no? Es, o sea, es externo a la persona, es coercitivo, eh, y es compartido. ¿no? O sea, así, así define Durkheim un, un hecho social, un hecho compartido por, por la sociedad. ¿no? Entonces creo que, que esa, ese nuevo hecho social que, que es la, la violencia digital, eh, o, o sí, sí, la violencia digital debe ser interpretado como un nuevo hecho y, por ende, debemos apostar o contribuir también a los cambios de paradigma de las instituciones que regulan nuestra vida en sociedad, pero también nosotros, desde nuestras posibilidades de, de acción, eh, debemos organizarnos para hacer ver o hacer valer estos derechos que llegan con este cambio de paradigma. ¿no? Entonces, son hiperderecho son, lo tiene bien explicado, que son nuestros derechos digitales, y, y tenemos que, que ser ciudadanos digitales que busquen, digamos, contribuir desde el diálogo, desde la vigilancia, desde la cooperación, con una transformación de las maneras que tenemos de ver las relaciones eh, virtuales eh, y, y buscando, por supuesto, preservar la vida de, eh, de las personas y, y su ejercicio de, de la ciudadanía en todo nivel, ¿no? Sí, de todas maneras. Porque, o sea, lamentablemente también mucho se ha normalizado, por ejemplo, cuando se difunde, no sé, ponte, se filtra la, el, video de, el video íntimo o fotos íntimas de algún famoso y queda como que el morbo de sí o sí querer verlo, el morbo de compartirlo, de juzgar a esta persona también, sin tener en cuenta que tal vez, uh, ¿qué pasaría si de pronto mañana le pasa a una de tus amigas? Y te escucha normalizándolo de esa forma. Entonces es algo que parece pequeño, que parece como que un chiste, como que algo divertido que es parte de una noticia de farándula o etcétera, pero este, sigue normalizando algo que no es un chiste, ni tampoco es algo divertido que te pasen este tipo de cosas. No, no se mide la gravedad de cómo este tipo de filtraciones puede afectar a una persona. Sobre todo porque no hay la reflexión, de que no, debe, no deberíamos difundir este tipo de material si llega a nosotros, y que también este, pensar que, cómo fue que se filtró ese, ese tipo de, de contenido. Entonces, este, fue obviamente de, de manera ilegal y sin consentimiento de esa persona. Entonces, ahí creo que también entra un poco la reflexión que nos trae este, esta diapositiva, es un poco de, de ciertas medidas que deberíamos tener en cuenta como autocuidado digital, eh, la, la idea más importante creo yo que es la la, la esto de la clave de las la contraseñas de nuestras redes sociales este solo nos pertenecen a nosotros y deberíamos tratar de tenerlas las más, la más seguras posible porque tenemos mucha información de repente mucha información personal sobre nuestro día a día o contenido que no quisiéramos simplemente que esté circulando libremente por internet entonces este caso se haya compartido la clave en la peor de las situaciones lo ideal sería cambiar las claves y también más allá de si estuviste en una relación o, o no tener en cuenta que si alguien te, te incomoda en internet es normal y estás en, está en todo el derecho a la persona de bloquear a esta persona que te ha incomodado Sí, no, y ahí creo que es, es bien importante eh, que o sea, que tengamos claro, y, y por eso hablamos de derechos, hablamos de, de ciudadanía, que el ejercicio de nuestra virtual, ciudadanía virtual implica también responsabilidad. ¿no? Y entonces es, esa responsabilidad nos eh, dirige, a tomar ciertas medidas que eh, no nos pongan en, en peligro, ¿no? Y no solo con nosotros mismos, sino no pongan en peligro a otras personas que forman parte de esa comunidad, ¿no? Entonces tú hablabas, por ejemplo, de, de compartir ese contenido eh, digital, entonces también pensar cuando yo comparto este contenido, eh, incluso cuando yo comparto el sticker de alguien, ¿no? Eh, me gustaría que, que un sticker mío sea compartido. Entonces, claro, eh, ponerse en la situación en que no todo el mundo piensa igual, que, que la imagen o la gestión de la imagen no es la misma según las personas, ¿no? Entonces creo que, que ahí esa, esa responsabilidad eh, es bien importante que, que la trabajemos y, y la contemplemos, ¿no? Pero hay otra cosa que, que yo creo que y quería eh, compartir, que es... Eh, para quienes reflexionamos sobre el ejercicio de, de nuestra feminidad, ¿no? en Plataforma Comadres discutimos mucho, por ejemplo, si tenemos que decir feminismo, si somos feministas, o incluso el término sororidad, ¿no? o sea, los alcances de, de estos conceptos, eh, porque las generaciones de, de activistas, militantes, mujeres comprometidas por los derechos de las mujeres, Buscaron mucho, creo, la posibilidad de ejercer la libertad, ¿no? Uh -huh. eh, y estamos en un momento, si nos damos cuenta, bien extraño, ¿no? Donde, eh, o sea, ejercemos, tenemos, digamos, supuesta libertad, pero también estamos buscando como garantías para la seguridad, ¿no? Que a veces alteran esa libertad, ¿no? Entonces, eh, yo pienso, digamos, en, en generaciones que discutían sobre cómo ejercer la libertad sexual o cómo... Eh, tener más libertades en las relaciones de pareja y acá lo que vemos es que la, la extensa libertad nos pone en peligro, ¿no? Entonces ahí también creo que hay, hay que buscar, reflexionar y también incluso eh, conceptualizar desde las propias experiencias cómo es que en realidad conciliamos libertad con derechos, con responsabilidad y con seguridad, ¿no? en un entorno que es en realidad bien desconocido, porque, eh, que es el virtual. ¿no? O sea, porque por último en la sociedad uno dice, eh, bueno, la sociedad parte de una estructura familiar, se contempla ¿no? a través de, de comunidades, pero las comunidades virtuales son más amorfas, las fronteras son, son más difusas, pero a la vez también son bien cerradas, ¿no? entonces eh, y, y dentro de eso cerrado, eso, eso también forma parte del peligro, porque estamos... O sea, cuando compartimos un sticker o cuando compartimos un video, incluso íntimo, uno lo comparte porque sabe que esa comunidad conoce a la persona, ¿no? Sí. Eh, y que además va a tener una apreciación similar que, que tiende al juicio, ¿no? Y entonces eh, existe esta cosa de generar comunidad desde, eh, o a costas de, de otros, ¿no? Y entonces las identidades son identidades confrontacionales, ¿no? Entonces también debemos velar por otra manera de ejercer nuestra identidad digital que no sea ni violenta ni confrontacional no porque porque también debemos buscar que, que el internet sea un sitio de debate y de ejercicio de nuestra identidad libre para digamos ir buscando el desarrollo de, o sea nuestro desarrollo como mujeres como activistas como cual, cualquiera que sea nuestra identidad no pero el tema es que nosotros estamos en un país donde además hay un conjunto de vicios estructurales, ¿no? entonces sí. siempre aparece como la confrontación eh, racista, la, la confrontación clasista, entonces ahí también cómo se suma a la identidad de género un, lo que se llama la interseccionalidad, ¿no? y cómo también estas interseccionalidades nos vuelven también más vulnerables, o sea, no todas estamos igual frente a las redes, ¿no? Entonces ahí también hay más vulnerabilidades. Eh, incluso cuando hay apuestas estéticas, ¿no? Pienso en, en ciudadanas trans que llegan con apuestas estéticas eh, y que son muchísimo más vulneradas, ¿no? En sus derechos de, de expresión libre. Entonces creo que ahí también hay que pensar. Eso, cómo nosotros contribuimos desde nuestras interacciones virtuales a generar espacios más igualitarios, más comunitarios, más sororos, ¿no? Este, desde la identificación de cómo nuestros comportamientos también tienen consecuencias, ¿no? Claro, sobre todo para que el espacio en internet, el espacio digital, sea mucho más seguro para todos bueno, y, y ya estamos con, un poco con el tiempo, así que pasamos a las preguntas del público, no sé si, si nuestro público que nos está viendo en Facebook tiene alguna pregunta alrededor sobre lo, de, de lo que hemos estado conversando durante este tiempo, está casi una hora ya. Tengo el celular al costado viendo si tenemos preguntas. que nos surgen preguntas no, no creo que, que las hayamos resuelto pero <ríe> no sé, no sé, sí, eso es, eh, también también es cierto que, que exponerse ¿no? con, con preguntas eh, entonces, si tienen en el chat a, a Lore, sería bueno mandársela, no, ella no, no va a decirle la identidad, ¿no? Ahí, claro, eh. también eso. No, no me voy a poner a leer con nombre y apellido. Fulanita de tal nos está preguntando por eterno, tal cosa. Mi amiga me dice que es su ex, ¿no? Sí, es como. Su ex que se llama Tal. <risa> bueno, también yo me pregunto cómo restablecer. Eh... Espera. Creo que sí nos surgió una pregunta. ¿Cómo procesar y aceptar y reconocer que es violencia y que a una le está pasando, esta situación violenta? O también preguntan, ¿cómo puedo proteger mis fotos íntimas para evitar que sean difundidas? Y bueno, en Hiperderecho tenemos una guía de sexting seguro en la cual... Eh, enumeramos una serie de aplicaciones en las cuales tienen ciertos protocolos en cuanto tú compartes una, una imagen, se pueda eliminar o puedas este, programar incluso que se elimine o la persona te, te alerta también si la persona le da captura de pantalla. Sí, total. Yo creo que ahí, por ejemplo, a estas dos preguntas, la, la respuesta eh, o parte de la respuesta puede ser encontrada en las herramientas que Hiperderecho viene trabajando. ¿no? Para la primera, de cómo identificar violencia, eh, creo que era un poco lo que hemos tratado de hacer ahora, entonces no, no, no me siento como que hemos logrado el objetivo, eh, pero, pero está el, el violentómetro que, que está a disposición eh, de todas y... y y pueden ahí encontrarlo en línea, entonces creo que ahí es como más ¿no? un, un cuestionamiento personal hacia la propia herramienta, aplicarla ¿no? a, a la vida eh, diaria. Eh, sí. Y luego, eh, para, para la otra, es lo que dice Lore, ¿no? del sexting de eh, seguro, porque, porque de nuevo, vinculándolo con lo que decíamos antes, no se trata tampoco de restringir las libertades, no sí sino se trata más bien del ejercicio seguro de la libertad. Claro, o sea, no, se, no estamos diciendo tampoco que el sexo sea malo, practicarlo sea malo, sino que este, tengamos en cuenta nuestro cuidado personal y también este, para poder disfrutar mejor también, porque no, creo que si, alguien, si envías una imagen con el hecho de una dinámica de disfrute y de consentimiento, no quieres estar pensando de que esa persona este, la va a difundir o qué pasa si la difunde y todo este tipo de, de cosas. O sea, sí, hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco es que vayamos a estar limitando nuestra libertad de internet o nuestra libertad de acción. Bueno, ya siendo las 6 y 59, procedemos a terminar. Eh, espero les haya gustado el evento, y los esperamos en las siguientes dos fechas de, de las siguientes dos guías que faltan presentar. Perdón, Lore, que, que, que digamos interrumpa el, el cierre magistral. No, no te preocupes. Pero creo que también es, es importante eh, uno considerar que, que quizás la relación no dura para siempre, pero la imagen sí dura para siempre, ¿no? O sea, una cosa visual va a estar ahí por siempre circulando en internet. Entonces, cuando uno mande una foto, un contenido eh, bien personal, haga la pregunta, eh, ¿qué, pasa, ¿qué va a hacer esta persona cuando acabe o termine con ella o cuando acabe esta relación, no? Ojalá la relación dure por siempre, pero contemplar esa posibilidad que el amor no es infinito o que quizás esa relación no es amor y entonces decir, ah, bueno, si la persona que está al frente mío no considera esta relación de la misma manera, ¿en qué utilizaría esta imagen? Entonces creo que hacerse esas preguntas y quizás uno se responde, está todo bien, entonces adelante. Eh, pero creo que hacerse esas preguntas por lo menos nos, nos da un marco de eh, doble check, digamos, en el contenido compartido. ¿no? Entonces, ahora sí, lean la guía, eh, lean las guías, eh, digamos, eh, si pueden, sigan asistiendo a estos eventos eh, que creo que, que son fundamentales ¿no? para, para nuestro crecimiento. Gracias, Lore. Gracias a ti, gracias a ti por estar aquí conmigo conversando. Y, y bueno, nos vemos en alguna próxima oportunidad. Voy a cortar. Sí. Salud. Gracias a todas, todas, todos los que nos escucharon. Sí, muchas gracias.